Bueno, mis amores, siguiendo con la segunda parte del video que les grabé, hablándoles sobre los alquileres de vivienda, específicamente habitaciones, aquí en Austria. En esta segunda parte les voy a hablar solo de los apartamentos. Cuando quieres alquilar un apartamento entero para ti sola en Austria, ¿cómo hago? Jesseli, que es una de las preguntas más recurrentes. Jesseli, ¿cómo hago para la visa? Así que les voy a explicar. Todo basado en mi experiencia personal. Número uno, busca en Billhaven, es la página que te recomiendo de primero, Billhaven, porque ahí publican tanto inmobiliarias como dueños de apartamentos sobre alquileres disponibles. Entonces, busca en Billhaven o en las páginas de las inmobiliarias los apartamentos disponibles. Número dos, debes escribirles a la persona de los apartamentos que haya publicado eh, de que estás interesado en la visita del apartamento recuerden que tú tienes que visitar y ver el apartamento con tus ojos oh, esto no funciona de es que me gustó en la foto lo alquilo mándame todo no aquí te hacen una visita porque ahora vienen los otros requisitos que ya se los voy a contar ellos te quieren evaluar es a ti ellos son los que van a decidir entonces lo segundo sería eso escribirles de que estás interesado en el apartamento cuando tú les escribes a Austria eh, ahorita es totalmente diferente a antes por eso les digo es experiencia personal yo acabo o ayer de obtener la respuesta de un apartamento gracias a dios ya me lo otorgaron eh, y por eso estoy caliente con el tema porque he estado los últimos meses buscando apartamento y les puedo contar mi experiencia actual cómo está la ley actual Psst. hoy que es 8 de abril del 2022 entonces es diferente a hace cuatro años cuando alquilé este apartamento por ejemplo entonces eh, cuando tú les escribes diciéndole que quieres alquilar ese apartamento, ellos te van a enviar una serie de documentos que debes firmar para ellos otorgarte una visita al apartamento. Esto antes no era así. A mí me sorprendió la, el primer mensaje que yo envié para ver un apartamento. Yo me choqué cuando me enviaron esos, esos documentos. Yo ¿qué? Voy a firmar ¿qué? Y sí, ahorita funciona así. Te envían un dos documentos. En uno es para que rellenes todos tus datos. Eh, y firmes y otro es para que es, te comprometas a que si te dan el apartamento al final te escogen le vas a pagar a la inmobiliaria el, la provisión que suele ser tres meses depende de la inmobiliaria normalmente son tres meses eh, de acuerdo al costo del apartamento es decir si vale 700 son 2100 nada más para la inmobiliaria eso no lo vuelves a ver más pero ese es el pago por el trabajo que ellos hicieron entonces cuando ellos te envían esos documentos ay dios mío, ellos, eh, tú debes firmarlos, los escaneas y se los envías de regreso ellos ahí cuando los reciben te van a decir muchas gracias ok ya podemos cuadrar una cita, la cita suele ser a la fecha que ellos deseen o ellos tengan planeado mostrárselo a las personas, cuando es un apartamento muy demandado ellos lo que hacen es hacer una o dos visitas, o sea el lunes a las seis. Van 30 personas y el lunes a las 4 va a ir 30 personas más Y ellos lo que hacen literalmente Esto es basado en mi experiencia personal Por favor, quiero que sepan Si hay expertos, comenten aquí Pero esto fue mi experiencia en unos 20 apartamentos Que visité en los últimos 2, 3 meses de este año eh, Siempre era así Normalmente las inmobiliarias decían A las 6 de la tarde vamos a estar bien eh, mostrando el apartamento La inmobiliaria abre la puerta del apartamento literalmente O del edificio y la persona se pone en la puerta y lo muestra. Y tú pasas directamente a verlo. Ah, sí, este es el apartamento. Paz, y tú entras y así como tú vienen y se van personas. Así. Y te encuentras con las personas dentro del apartamento. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y ese es el tío viendo los apartamentos. Ahorita hay muchas demás de apartamentos. Yo hubo una vez que me quedé sorprendida. Yo estuve tal vez 10 minutos viendo un apartamento. Y en esos 10 minutos llegaron unas 40 personas. Y eso que yo llegué temprano. Si hubiese llegado tarde, me hubiese encontrado a otras no sé cuántas personas. O sea, mucha gente viendo apartamentos. El punto es, si tú eh, lo visitaste y te gustó el apartamento, luego debes... Eh, las inmobiliarias ahí te dicen. Ahí está la persona encargada, ¿verdad? En el apartamento. O sea, tú le dices, ah, mira. Y le empiezas a hacer las preguntas que tú quieras y te interesen Por ejemplo, ¿tiene que la Aptailum? ¿Qué la Aptailum? Es un depósito que tienen muchos edificios aquí abajo, eh, aquí en Austria, que es para guardar cosas, un, un depósito en el sótano. Hay edificios que lo tienen, hay otros que no, entonces yo estoy ah sí, es muy importante que lo tenga, les recomiendo que tenga aquel aptailum. Si no lo tiene, no importa, pero es mejor porque tienes un espacio extra para guardar cosas. Eh, entonces eh, le preguntas eso, por ejemplo, ¿y sabe cuánto suele ser el gasto del gas aquí normalmente? y te decía, ah, mira como 200, eh, ¿quiénes viven en este edificio? para mí era una de mis preguntas fijas, ¿quiénes viven en el edificio? esto es muy importante que muchas personas no toman en cuenta pero recuerden que vivir en un apartamento no es lo mismo que vivir en una casa tienes personas arriba, abajo, al lado y al lado quiere decir que su vida puede influenciar en tu calidad de vida por ejemplo, yo he tenido la experiencia de que si un vecino es muy rumbero y esto es un edificio de personas adultas, entonces le van a estar mandando a la policía a cada rato y viceversa. Si es una persona muy tranquila y eh, viven puras personas tranquilas o personas no tranquilas, eh, adultas, que no se puede hacer mucho ruido, eh, entonces a lo mejor las inmobiliarias no van a contratar a meter en ese apartamento a jóvenes estudiantes por ejemplo todo varía esto es mi experiencia personal dicho por las mismas inmobiliarias en mi actual apartamento el que me acaban de dar la inmobiliaria nos aclaró queremos estudiantes en la visita queremos jóvenes estudiantes todos los papás con hijos familias que fueron a ver descalificados de una y eso es así o sea y viceversa puede ser que hayan yo fui a edificios donde se veía que ellos querían eran familias porque es un edificio más familiar, aquí hay muchas empresas que van de edificio en edificio, eh, tienen su, su comunidad, por eso lo hacía aquí viven puras familias, aquí viven puros no sé qué, aquí puros profesionales, no suele ser así siempre, es mi experiencia personal, pero pasa mucho, actualmente en el que yo estoy que me quiero ir, por ejemplo, los dueños me dijeron, mira, queremos a alguien profesional como ustedes, no queremos meter a cualquier persona, necesitamos gente profesional, gente, porque a ellos les gusta tener el abogado, el ingeniero, el sé qué. no estudiantes, no es nada de eso, entonces por eso se los comento, no siempre funciona así, pero en algunos edificios sí entonces, eh, ¿qué pasa? cuando tú le haces todas las preguntas a la inmobiliaria, ellos te van a dar la tarjetita o oh, ya tú tienes el email de ellos porque cuadraste para venir la visita y eh, vas ellos te van a decir, te vamos no, ellos te van a decir, enviarnos eh, todos los documentos necesarios o dinos que estás eh, interesado para nosotros decirte el siguiente paso. O si sea, tú les escribes, hola, ¿qué tal? Hoy visité el apartamento, me encantó y quiero postularme. Y es allí cuando recién empieza el proceso. Ellos te van a mandar varios documentos que es el Meet and the Bot, y hay como dos más, no recuerdo los nombres, en que los debes firmar y todo, te comprometes a pagar. El, la provisión a ellos si te escogen porque ellos están haciendo un trabajo de ponerte en un concurso y, eh, y ya y que vas a pagar y ¿verdad? les tienes que enviar esto es muy importante mi experiencia personal es que están pidiendo en todos en el 100% de los apartamentos que yo visité que les digo que fueron unos 20 aproximadamente era lo mismo te pedían el KSV que es eh, lo de créditos de cada, usted si tienes deudas créditos y eso eh, si eres estudiante igual lo puedes descargar piden también eh, los loan settles, que básicamente loan settle es lo que comprueba cuánto ganas eh, es un documento eh, legal que da el estado, un organismo del estado eh, donde establece cuánto ganas y todo eso esto, con esto ellos ven si tienes el capital para poder pagar una mensualidad o no eh, es decir, ellos piden personas en mi experiencia personal, ellos piden personas con trabajo en Austria, si eres estudiante, ellos suelen pedir un fiador austriaco de aquí, no es mi, o sea, no les sirve un fiador en Colombia, que mi papá es millonario en Colombia, ellos quieren un fiador aquí porque es aquí donde tienen que responder por la situación y a nosotros siempre nos decían eh, si son estudiantes tienen que tener un fiador eh, si son trabajadores entonces tienen que entregarles un setter y eso eh, Cuando yo lo publiqué en mi instagram en jesse en austria, mi nuevo instagram si no me exigen ahí síganme ahí porque estoy subiendo todo sobre la vida en austria ya no en el anterior que es el privado sino en este les mostraba y alguien me escribió jesse entonces si no trabajo no me alquilan sí en mi experiencia personal es así, nosotros nos postulamos a 700 apartamentos y nos escogieron en uno, literalmente en uno, en el último, después de tres meses de búsqueda Y con todo y eso, eh, que yo trabajo, eh, como mi pareja tiene una empresa, nos pidieron ciertos eh, documentos extra y más dinero de aval, de depósito no lo que le piden a una persona con trabajo, sino que nos pidieron mucho, muchos, muchos más meses de depósito como garantía de que el, el, hay alguien estable dentro del apartamento. Entonces, normalmente sí piden ser trabajador porque es uno de los requisitos, lo han eh, Entonces, y si no, si no eres trabajador, entonces ellos piden, si eres estudiante, un... Fiador, pero ¿qué pasa con alguien que es extranjero y no tiene fiador aquí? Entonces tiene que vivir en habitaciones. Es lo que les recomiendo, vivan en habitaciones compartidas, en apartamentos compartidos, hasta que conocen gente y ya después con calma, estables aquí, tienen su trabajo y todo, contactan para un apartamento porque ya van a tener trabajo y ciertas cosas con el tiempo. Pues. Pero de llegada eh, no es que es imposible, sino que es mucho más difícil porque piden loncetel y todo eso. Eh, bueno, volviendo al tema de los requisitos Esto es largo, pero es importante que lo sepan Porque yo no lo conocía y que hoy se los pueda explicar Te, te quites estrés, porque yo no lo sabía Y esperar todo este proceso era Y ahora que viene, y ¿qué pasa? No puede ser Pero bueno, después que ya tú envías esos documentos Que ellos te enviaron eh, ellos van a La inmobiliaria va a recolectar a todos los que están interesados Que ya visitaron el apartamento, que los quieren y le enviaron sus lancetes, el todo firmado, ellos van a tener todos los documentos de cada uno de los concursantes y van a escoger a uno. Normalmente esta selección no siempre la hacen las inmobiliarias, sino que la hace el dueño del apartamento o el encargado del edificio, por lo que les decía que dicen, ay, aquí queremos estudiantes, aquí queremos no sé entonces ellos, de acuerdo al perfil de la persona, ven. Eh, una vez nos postulamos, me acuerdo, a un apartamento que querían también eh, Querían trabajadores, gente de trabajo, así, trabajo, pues, no gente empresario, qué sé yo. Y, y al chamo, no nos escogieron, y yo así, claro, como yo, mucha gente, ¿no? Se puede decir que mucha gente también, seguro están las mismas, y con cumpliendo los requisitos, no los escogieron, pero me pareció muy loco que, o sea, depende mucho de quién esté alquilando lo que quiera. Entonces, bueno. Eh, envías los documentos ellos escogen a una persona y a partir de ahí empieza ya un proceso si ellos si tienes la suerte de que te escogieron para el apartamento entonces eh, no debes pagar esto es muy importante no pagues nada hasta que no te existen a firmar el contrato en la inmobiliaria sentadito ahí que tú veas que existen que hay oficina, que está la llave ahí en la mesa el contrato no pagues nada porque aunque no lo creas hay muchas estafas acá y de hecho es una de las cosas más alarmantes en este tipo de páginas que se denuncia mucho que hay estafas si sí sucede no sé cómo lo hacen eh, o cómo la gente cae realmente porque bueno creo que es eso desconocimiento porque hasta que y en este apartamento fue lo mismo hasta que yo no me senté en la inmobiliaria que vi que era en el casco histórico de la ciudad de viena que me senté con un lápiz y en una oficina yo no hice mi transferencia bancaria Hoy día en Austria es muy fácil O sea, ah, paga dinero No, el día que vaya al depósito a firmar, lo pago O sea, si no, no paguen porque te pueden estafar No tienes cómo avalar de que de verdad existe esa empresa Ahí mismo, después con el que firmas, clic Haces tu transferencia con el celular, listo O sea, en el segundo se hace efectiva Si es otro banco, tarda dos o tres días Pero muestra, mira, aquí está Y listo, igual ya, tienes un contrato firmado Así que te toca pagar su pero es así, entonces, eh, es eso, te suelen cobrar depósito tres meses, esto se queda, esto te lo devuelven al tiempo, si no repites nada, si bla bla, eh, suelen cobrar, si es la inmobiliaria, tres meses extra, es decir, si un apartamento cuesta 700 euros, debes pagar 2100 nada más por el trabajo en la inmobiliaria, plus tres meses, otros 2100 de depósito, es decir, ya van 4.200 nada más en los trámites plus el mes de adelantado en este caso sete, sería 700 euros más 4.200 más 700 8, 9 4.900 ya van en el, en, de primero, así claca te suelen cobrar eh, el contrato a mí eh, me cobraron el contrato de este apartamento extra fueron 180 euros eh, cuando no hay inmobiliaria por lo menos mi, mi experiencia personal en un apartamento que no era con inmobiliaria, sino privado. Una señora quiso hacer las visitas ella misma de su propio apartamento, lo estaba alquilando. Ella nos iba a cobrar 600 euros por el contrato, pero ella no cobraba comisión. Ella cobraba depósito, que es lo normal, por un apartamento y nos cobraba 600 euros de un contrato. Sin comisión porque no era inmobiliario. Su contrato costaba 600 euros o su abogado, mejor dicho, el que le ha, quien sea que le haga su, apart su contrato. Entonces, esto varía. El, el costo del contrato varía. Eh, extra, te suelen cobrar la llave. Esto no es así para todo el mundo. Es mi experiencia personal. En este apartamento sí me cobraron la llave eh, de garantía de que la vas a regresar, porque aquí las llaves cuestan un montón de dinero también. Entonces, te la dan como depósito de que no la vas a botar. Eh, ¿Qué más? Y yo creo que ya, sí, eh, firmas tu documento, buenas tardes, aquí está su llave, yo me acuerdo, todavía no me han dado la llave de esta, eh, pero del nuevo, pero cuando yo firmé el contrato de este apartamento, yo me acuerdo que salí de esa, con mi pareja salimos de, de, de la inmobiliaria, eh, un edificio súper bonito, el casco histórico, y nos abrazamos, ya o sea, no lo podíamos creer, teníamos por primera vez la llave de un apartamento en nuestras manos para vivir juntos. Es una eh, emoción inexplicable eh, que, bueno, lleva su tiempo. Para este apartamento duramos también unos, y más, creo que seis meses buscando apartamento porque a veces son caros, bla, bla. ¿Cuánto cuesta vivir eh, en Austria? Un apartamento de unos, entre 60 y 70 metros cuadrados cuesta unos 700 euros como mínimo. Mínimo, o sea, realmente ya de 70 metros cuadrados cuesta 800 y pico, 900. Depende mucho de las cualidades del apartamento, más no de la zona. Esto es muy importante. Ya sé dónde debo vivir en Austria. Yo te recomiendo, yo, cualquier distrito de Austria es bonito, todos son bien, menos tal vez el distrito 10. ¿Por qué? Porque es un distrito que ya de por sí... No, o sea, cada quien, cada quien. yo estuve en el distrito 10 viendo unos apartamentos increíbles, incre de hecho los más bonitos que vi de todos eran en el distrito 10 Si a ti no te importa, por ejemplo, la zona que a lo mejor es que suelen, ese distrito no tiene muy buena fama Yo, no, yo prefiero no indagar en ese, en ese tema eh, yo no alquilé ese apartamento, realmente fue porque me quedaba en la puerta del metro y abajo quedaba un bulevar Y había demasiado ruido, quedaba hasta un parque mecánico al frente Y yo, o sea, esto es un lujo, este apartamento estaba increíble Pero yo no iba a vivir con un parque mecánico al frente de mi casa donde no iba a poder ni dormir, ¿sabes? Entonces por eso no lo alquilé, para que estén claros por ese lado Pero sí que hay apartamentos hermosos, hermosos, hermosos Sí, y ahí suele ser más barato, en ese distrito, el 10 eh, pero hay muchas personas que prefieren no vivir ahí entonces, eh, de ahí del resto, les recomiendo cualquier eh, distrito yo vivo actualmente en el 3, junto al Palacio Belvedere que está aquí a una cuadra y es un distrito que me encanta, es grande, es bonito lo recomiendo, es tranquilo, me encanta ahora, voy a estar en el 2, que es al lado o sea, el distrito 1 es el casco histórico de Viena el 2... Eh, está al lado, el 3 también y así, Eso, eh, mejor, el mejor es el 1, después el 2, después el 3, después el 4 y así, hasta que llegas aquí hay distrito 22 creo, también sí y ese distrito también es muy bonito el 9 es hermoso ahí fue que vi uno de los apartamentos que soñaba, pero no me escogieron lamentablemente y ese distrito me pareció, de hecho dicen que es el mejor para vivir en Viena, si te gusta la cultura vienes si quieres estar en un ambiente con edificios y gente y todo, 100% vienés súper europeo, ese distrito me encantó eh, no lo visité todo obviamente, sino donde me iba a tocar vivir y me encantó, pero no me escogieron lamentablemente eh, bueno, ahorita eh, vamos a estar en el 2 eh, también súper histórica el lugar, súper bonito una vista que ató a toda Viena el distrito, al casco histórico de Viena que no lo puedo creer, eh, soy muy afortunada de que me escogieron ahí porque concursó mucha gente y no pensé que nos iban a escoger y recién nos avisaron, sí pero nos pidieron más dinero como les digo por tener empresa entonces es eso eh, los apartamentos suelen variar entre 700 y algo si son de unos 60 metros cuadrados también van a encontrar apartamentos que por ejemplo si usted ve que un apartamento de 40 metros cuadrados cuesta 500 euros no lo contrates o sea de 40 metros cuadrados cuesta 600 euros quise decir no 500 600 no lo contrates es mejor que te busques con calma porque ya son costos elevados, yo lo voy a tratar a la par que voy hablando poniéndoles videos De algunos que vimos y ponerles cuánto costaba para que tengan una idea eh, Los apartamentos varían, pero eh, a veces dicen bau que es eh, construcciones antiguas, viejos, edificios viejos Y hay no hay bau, que son edificios que se han construido en los últimos 10 o 20 años Estos edificios... En realidad lo que varía es la, el año de construcción, pero puede ser que este sea más bonito que el nuevo, por ejemplo. O puede ser que el apartamento por dentro esté mejor conservado y sea más... Ah, no sé, a mí me encantan los alfao porque siento que son como palacios. A mí me encantan, no todos son así, obviamente, pero eh, sí hay muchos que están hermosos por dentro. Algo que antes de finalizar este video, que les quiero decir que es muy importante... Que esto no lo vas a encontrar en ningún otro video, cosas locas que solo encuentras en el video de Gisely Es que cuando te vayas a mudar a un apartamento o habitación Veas las ventanas del edificio donde vas a vivir Sí, las ventanas Porque recuerden que aquí tenemos muchas estaciones del año Y en invierno si vives en un apartamento con ventanas totalmente viejas El frío va a ser infernal y vas a hacer, eso hace que tengas que pagar mucho gas eh, para la calefacción y para agua caliente para bañarte te vas a congelar aparte dentro de esa habitación o apartamento y no vale la pena yo te recomiendo que te mudes siempre yo voy a ponerte fotos por aquí en apartamentos que tengan ventanas insoladas esto quiere decir ventanas nuevas y no tiene nada que ver con el edificio hay edificios antiguos que igual han remodelado las ventanas yo ahorita vivo en un Alpau, en un antiguo y las ventanas todo es nuevo eh, entonces están insoladas, no entra el frío Pero si fuese no lleva, eh, al Bau o no hay baú, Pero con ventanas viejas Bueno, no lleva baúl, no tiene lógica que tenga ventanas viejas Pero puede darse el caso, uno nunca sabe eh, Te va a entrar mucho frío Vas a pagar unos 200, 180 de, de, de gas Y esto se lo vas a sumar a tu mensualidad Entonces va a ser mucho dinero Hablando de esto, hay algo que me preguntan mucho Jesse, ¿cuánto cuesta vivir en Austria en total? Eh, no tiene que ver con este video, ya esto lo he hecho en otro video, pero se los voy a resumir apartamento plus internet, plus un recibo que te llega cada tres meses que es del gas y todo el strong la electricidad y eso que suelen ser, depende del tamaño del apartamento unos 180 euros mensuales, 200, 150, todo depende de cuánto gasten pero esos son los montos a, a, normalmente eh, entonces eso se lo debes sumar a la mensualidad Plus el internet. Esos son los gastos fijos del apartamento. Eh, sí, porque no se paga más nada, sino esas tres cuotas. Eh, se tienen que estar pendientes porque también hay apartamentos que gastan mucha energía, como por ejemplo, mucho gas. Si es ventanas viejas, si... sí. O sea, esos detalles es muy importante que los tengan en cuenta. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver cuánto duró este video. ¡Wow! 23. Ok, no importa, lo importante es que aquí está la información. Espero que les sirva mucho, mis amores. Eh, cualquier cosa pueden escribirme en Yese en Austria si es necesario. Eh, creo que he explicado todo, pero si ustedes necesitan algo específico, pueden escribirme. Les voy a dejar todas las páginas web por aquí debajo para que vayan y revisen. Eh, síganme en Jessen en Austria porque es el nuevo Instagram donde estoy subiendo todo Si bien en el otro Instagram es que no subo nada, no digan oh, Jessely ya no nos hace contenido, no, es que hay uno nuevo Y suscríbanse al grupo de Facebook Estudiar o vivir en Austria, Jessely Helps Group Así que bueno, mis amores, esto ha sido todo por esta ocasión Espero que se encuentren súper bien Y como siempre les digo, sigan luchando por sus sueños Nos vemos, chaitos